Hola amigos rectores, hoy voy a hablaros de la lección de Abu, como ahora se le conoce por la película Wonder. Está escrito por RJ Palacio, que es una mujer, no un hombre, que yo pensaba que era un hombre, porque RJ Palacio, porque la gente que tiene que escribir posee un ánimo, como J.K. Rowling, también dicen que lo ha hecho para ver. Pero como a mí me ha encantado, pues yo que sí, sigo muy de cerca a la autora y me encanta. Está publicado por Nube de Tinta y esta historia trata de un niño que como se puede apreciar por la potada más o menos, digamos que tiene la cara un poco deformada y pues no es muy precioso. Y este niño nunca había ido a la escuela porque los padres pues lógicamente preferirían que no fuera porque hay mucha maldad en el mundo, y siempre le han dado las clases en su casa, sus padres, pero ha llegado a un punto que ahora mismo tiene que cursar quinto de primaria. Al principio pues no estar a favor o no los padres, pero saben que tienen que ir y tienen que enfrentarse al mundo. Para empezar, podéis pues, pues, creer que este libro es como oh, el típico niño que me hará llorar. Esto es como las historias de cáncer que lo que quieren es hacerme llorar y entender. Mm, yo, o sea, yo soy muy fan de esta historia y no me gustan nada las de cáncer por eso mismo, porque no me gusta llorar en plan de así de gratis. Entonces, no voy a mentir os vaya a llorar seguramente, porque es una historia cruda y es un poco triste y tal, pero te da esperanza porque no todo es malo y a de las cosas malas que te producen tristeza después pueden acabar dándote cosas buenas que te producen alegría. Me suena a una película de Disney que se llama Insaudado, perdóname. Lo mejor de este libro es que los capítulos también son muy cortos y definen muchísimo a los personajes es que, por ejemplo, en este capítulo te cuenta la parte de Agus, lógicamente la del protagonista, pero también hay parte en la que te cuenta, por ejemplo, su hermana, entonces así conoces mucho más a los personajes y las razones que de lo que ellos opinan o de lo que ellos piensan, y así también lo entienden muchísimo más. También debo decir que los capítulos son súper cortitos y así lees muchísimo más rápido y te gusta un montón. Debo decir que aunque sea un libro como para niños debería leerlo todo el mundo, de lo bonito que um, cuenta la historia y el mensaje que se intenta dar, que no es solamente el respeto o la tolerancia o no al bullying, por favor. También se da otros mensajes como lo importante es que es la familia, lo importante es que es la amistad, lo importante es que es ser uno mismo, aceptarse quererse, etc. y aunque sea más para niños y que le den más valores universales pienso que deberíamos leerlo todo el mundo para concienciarnos todos de lo daño que pueden hacer las palabras donde narran niños normalmente se nota mucho quién está detrás pero en este libro en cambio refleja genial las voces de los niños, no es nada como si fueran tontitos o como si fueran, no sé especies alienígenas de otro planeta que nadie sabe por qué son así, hablan como niños normales, es como un lenguaje más sencillo, pues es más un, una obra para niños y está desde el punto de vista para niños, pero por eso. antes vas a llorar, pero no solamente porque empatizas con el protagonista y, o por lo duro de la historia, sino... Por todo lo que te cuentas, personajes que también te están dando otras razones, como podría ser personajes que mmm, tienen mucha relación con la hermana, pero que prefiero no desvelar mucho, porque... Como la historias de Kant, como he dicho antes, porque los protagonistas suelen ser un poquito víctimas de... Ay, qué pena, es que me voy a morir, qué vida más injusta, no me parece nada bien, y van un poquito amargados por la vida. Que lo entiendo, pero... Pues aquí quiero decir que Augie no es ninguna víctima, lo único que él quiere es ser un niño normal, que le dejen hacer las cosas normales y no porque tenga una cara diferente, pues no puede hacerlo. Debo hablar ahora un poquito de los personajes, y lo primero es que Augie es un niño mmm, súper tierno, super, mmm, que te dan ganas de darle un abracito mmm, todos los días, pero es muy valiente y muy noble, o sea, él sigue siendo el mismo y él no le van a detener. Otra cosa que quiero destacar es la hermana, que a pesar de que siempre está como a un lado, sabe valorarlo y lo mucho que le quiere, la verdad. Si fueran raras los padres, le daría un abrazo porque cuántos sufren, pero a la misma vez, cuántos valores le transmiten a su hijo. Maravilloso. Y debo decir que este libro me gustó tantísimo que lo leí dos veces y que la segunda vez lloré no más que la primera vez. Un libro cuando te hace sentir más que la primera vez, para mí ya no, no, ya no de los favoritos del año ni de la vida, o sea... ¿Cómo puedes hacerme sufrir tanto en una historia que ni siquiera es que vaya a llorar? En plan, de, oh no, le acaba de pasar una desgracia. Había un momento en que me emocionaba con él porque le pasaban cosas buenas que como, es como, estoy muy de ti. Debo decir que entonces pues, fui a ver la película, pero te da mucho el mensaje. Me decepcionó una cosa y es que uno de mis personajes favoritos, pues, me un poquito. Salí en una escena y poco más y me quedé como. Era mi personaje favorito. ¿Qué me estáis haciendo? Pero la película está muy bien. Una de las mejores adaptaciones que he visto. Y yo reconozco que soy muy hater de las adaptaciones porque si a mí me encanta el libro, ¿para qué va a haber una película igual que me la destroce? El tema aparte. Si queréis leer el libro, os mato a todos como me lo digáis. Por favor, ocultadmelo. Recomiendo ver mucho la peli. Eso sí, compro españolos para el libro y para la peli. Y like si pensáis que no debería existir bullying o si odiáis las adaptaciones literarias tanto como yo. Un beso y hasta la próxima. O sea, está escrito por RJ Palacio y publicamos.